Paso directamente a presentar al uh, profesor Alejandro Baer. Él es eh, profesor asociado de Sociología en, y, y ocupa la cátedra Stephen Feinstein de Holocausto y Estudios de Genocidio en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos. Tras completar su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, ha tenido distintos cargos en universidades en eh, Madrid, Bayerut. ¿Lo, ¿Lo he dicho bien? Bayreuth. Bayreuth. <risa> y Múnich. <risa> eh, es autor de numerosos libros y artículos sobre cuestiones relacionadas con el genocidio, la memoria colectiva y el antisemitismo, con un eh, enfoque particular en España y en eh, los países de, de habla hispana. Su libro más reciente, eh, del que es coautor junto con eh, el profesor eh, israelí Nathan Schneider, es, se titula Memory and Forgetting in the Post-Holocaust Era, es, es en inglés, entiendo, y The Ethics of Never Again, que sería memoria y, y, perdón, y, y olvido en la era post-Holocausto, la ética del nunca jamás. Así que muchas gracias Alejandro por, eh, por estar en esta mesa y el profesor Mario Schneider, para todos aquellos que, eh, que quizás no le, no le conozcáis o no hayáis tenido la oportunidad de estar ayer en el inicio del curso, él es eh, catedrático emérito de Ciencia Política de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Especialista en fascismo y en movimientos también populistas en, en América Latina. Ha escrito numerosos eh, libros y artículos académicos sobre eh, estos temas relacionados con, con su investigación. Y el más reciente de los cuales, aprovecho para decirlo, se llama Historia mínima de Israel, que lo presentó el, el año pasado y que también es una buena guía para entender... El fenómeno del holocausto para entender lo que significó en la construcción del Estado de Israel y lo que sigue significando hoy en día. Así que muchas gracias a los tres y si os parece empezamos por Alejandro Baer. Una... Sí. Muchas gracias, buenas tardes y gracias, a la. A la Universidad Francisco de Vitoria por esta invitación y a Sonia por la coordinación de este curso. Es difícil eh, intervenir después de, de un testimonio tan sobrecogedor como el de Roda y más aún por el tipo de intervención que, que he preparado, que es más académica. Eh, comienzo. En una entrevista en la revista mexicana Letras Libres le hicieron la siguiente pregunta al escritor israelí David Grossman. La Segunda Guerra Mundial terminó hace 70 años. ¿Por qué sigue el holocausto estando tan presente en el imaginario judío? A lo que responde David Grossman. En hebreo, en yiddish, en español o en cualquier otro idioma que hablen los judíos entre sí, cuando se hace referencia al holocausto se habla sobre lo que sucedió allá. En cambio, cuando los no judíos hablan sobre los nazis o el holocausto, hacen referencia a lo, que sucedió, a lo que sucedió entonces. Hay una gran diferencia entre las dos palabras, dice Grossman, entonces significa que el holocausto ya pasó y que nunca más volverá a repetirse. En cambio, allá significa que todavía es factible una opción paralela a nuestra vida de hoy en día. Lo cierto es que esta presencia del holocausto en el imaginario judío, en la conciencia... O en la memoria colectiva judía, como queramos llamarlo, ha ido ganando en intensidad y protagonismo, y la distancia histórica del acontecimiento temporal no hace que remita, más bien todo lo contrario. Al principio eran los supervivientes solo los que conmemoraban en los campos de desplazados, y acabamos de ver una imagen de una conmemoración en un DP camp, eh, nada más terminada la guerra, en los comités de campos de concentración, en las Landsmannschaften y... Roda también sabe de ello, que son asociaciones de antiguos habitantes, de comunidades destruidas por los nazis en Europa, que se reunían para documentar la destrucción, para erigir monolitos y placas conmemorativas. Pero más allá de las víctimas inmediatas y sus allegados, las comunidades judías o las instituciones judías tardaron en hacer suya, en abrazar esta memoria, eh, y esto no ocurre hasta bastante más tarde. Por ejemplo, no es hasta el año 59 cuando el Parlamento israelí aprueba una ley que establece un día conmemorativo anual, Yom HaShoah, el 27 del mes de Nisan, en el calendario judío y que se sitúa a finales de abril, cercano a la conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia, eh, a la Pascua judía, al Pesaj y antes del Yom maut el Día de la Independencia de Israel. En las comunidades judías europeas varía la medida en que se conmemoró el holocausto o cuándo se conmemoró, pero progresivamente se va incorporando... ...y obviamente dependiendo de cuál es la vinculación histórica de esa comunidad con el acontecimiento del holocausto. En España, dada la composición y el origen, que es predominantemente sefardí, y por tanto del norte de Marruecos, por tanto no afectada de manera directa... ...por eh, el nazismo, no es hasta finales de los 90 que la comunidad conmemora internamente y los actos públicos eh, solo comienzan a partir del cambio de siglo cuando además se desplaza el Yoma Shoah al Día Internacional de Memoria del Holocausto, que es lo que conmemoramos hoy aquí, y que se fija el día 27 de enero, el día de la llamada liberación, pero como decía antes Mario, es cierto que no fue tal liberación, fue el encuentro, o la llegada de los, del Ejército Rojo al campo de Auschwitz, Birkenau. Pero... ¿Qué es recordar el holocausto? ¿Qué significados se vinculan a esta memoria? ¿Qué lecciones se extraen? ¿Qué se quiere decir con Nunca Más cuando se conmemora el holocausto? Y si miramos con atención a esta historia de la memoria del holocausto, que solo he esbozado eh, con algunos eh, hitos, encontramos una multitud de respuestas a estas preguntas. No solo son distintas estas respuestas ...entre el ámbito comunitario judío y el más amplio... ...pero también han sido muy diferentes dentro del entorno judío. Y voy a poner tres ejemplos. El primero, el mundo ultraortodoxo judío, el mundo jasídico... ...ha situado la Shoah en una interpretación religiosa... ...canónica de la historia judía y la catástrofe... ...en esta interpretación sobreviene al pueblo judío... ...cuando se aparta de Dios y los preceptos de la Torah. Es por nuestros pecados que esto nos sucedió... ...van a decir en este entorno... ¿Cuáles son esos pecados? La secularización de los judíos, eh, bueno que comienza en el siglo XVIII, se avanza en el, en el XIX, el movimiento reformista judío, la asimilación a las sociedades en donde habitan los judíos en Europa, y también otro de esos pecados es el propio sionismo. Hay una tensión ahí entre diferentes visiones eh, eh, entre judíos sobre las opciones ante la, que se abren ante la modernidad, y el sionismo es visto por el mundo ultrarreligioso como eh, un anatema, un, un pecado. Es decir, esa sería una interpretación. La, eh, la segunda, justamente la contraria, para otros judíos, al mismo tiempo, recordar la Shoah, es, es, significaba recordar la Shoah diciendo que la catástrofe ocurrió por nuestra ceguera. Es el mensaje político del movimiento sionista que ya, desde finales del 19 había eh, dejado de confiar en las posibilidades del pluralismo, de la integración de una sociedad abierta, en que tuvieran cabido los judíos en Europa. Hay una tercera lección, que es lo que podríamos llamar un mensaje cívico que han hecho suyos muchos judíos en el mundo, muchas comunidades judías y también eh, instituciones judías y no judías como el Museo del Holocausto en Washington o la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que bueno, eh, surge con fuerza a partir del cambio de siglo y, en las, y quizás sin ese, esos desarrollos tampoco nos explicamos el acto que va a tener lugar aquí en, en, en una hora, en menos de una hora. Eh, aquí hay un mensaje universalista, tolerancia, inclusión, respeto a, a la diversidad cultural, a las reglas de la democracia. Son valores y principios que se quebraron durante el nazismo y la lección de la Shoah es que debemos protegerlos, nutrirlos y recordar la Shoah es recordar y afirmar la sacralidad de estos valores. Mismo acontecimiento histórico, lecciones muy distintas. Me voy a centrar en las dos segundas por la relevancia que tienen actualmente. La memoria del holocausto, la primera, debe servir para fortalecer una identidad judía y sionista y confirmar la necesidad del proyecto político sionista del Estado de Israel. La segunda, la memoria del holocausto debe servir para fortalecer valores cívicos y humanistas. Dicho de otra manera... Hay dos nunca más, un nunca más víctimas, nunca más nosotros, y hay un nunca más genérico. Incluso podríamos decir el nunca más europeo es un nunca más perpetradores. Los dos nunca más, y quizás ese es el, el, ¿no? el nódulo de la, de la cuestión, pueden ser antagónicos, pueden chocar. Mientras que el primero llama a estar constantemente en guardia, preparado, armado, eh, el segundo invoca valores como el diálogo, la confianza, la acción no violenta, la resolución pacífica de conflictos. En definitiva, podemos decir que hay una lección particularista y otra universalista. Y pensar la Shoah en la identidad judía contemporánea significa necesariamente situarnos en esa tensión, en ese eje, o en esa, entre esos dos polos. Volviendo a la afirmación de David Grossman, el sucedió allá, y la constante posibilidad de su repetición aquí y para nosotros. Esto llevaría al recuerdo del holocausto eh, en, en el sentido del nunca más víctimas, nunca más nosotros. Ahora, ¿qué explica esta interpretación? No solo la magnitud de la destrucción del holocausto, también cómo se sitúa la tragedia, la más mortífera y más reciente en la historia judía, en la conciencia colectiva judía que se deriva de 2.000 años de opresión. Una conciencia colectiva que pone en el primer plano la precariedad de la existencia judía cuando el destino está en manos de otros. Algo que se recuerda en la fiesta de Purim, está en el libro de Esther, ¿no? la sensación de que los judíos deben cerrar filas para protegerse del mundo de, eh, no judío, también en la liturgia de la Pascua, del, en el Seder, en el, la Pascua judía, el Pesach, hay un pasaje que dice: En cada generación hay quienes se levantan para destruirnos. Y hay una versión eh, secular, que es el libro, es la, una historia de. Y miro a, a Roda porque ya tradujo, tradujo ese libro, eh, es una historia de Singer. Eh, eh, Roda lo tradujo del Yiddish al, al castellano. Familia Moscat. Y en la familia Moscat hay un personaje que dice exactamente esto: Dice: Cada generación tuvo sus faraones sur Hamans, ¿no? el malvado de la historia de Purim sus Himielnikis los pogromos en la Rusia de principios de siglo ahora fue Hitler en resumen la propia tradición judía contribuye a una explicación por la que la Shoah está tan presente en el imaginario judío y aquí me pregunta, es una pregunta también para la mesa ¿qué consecuencias tiene esta cosmovisión? De otra manera, esto es bueno. En principio, cualquier identidad en el que el trauma y la tragedia ocupan un lugar tan preponderante son la receta para una existencia neurótica, una existencia confinada, truncada. Estaríamos atrapados, de alguna manera, en los horrores de la historia. También podríamos decir que es una victoria póstuma del perpetrador. Hay que dejar al asesino el monopolio para establecer identidad. También la pregunta es si el, el sentimiento de victimización, ¿no? fuimos víctimas y volveremos a ser víctimas, deja espacio para la empatía hacia el otro. Y quiero citar aquí a eh, Yehuda Alcana, eh, que escribió un artículo que cayó un poco como una, una bomba y fue eh, enormemente bueno, discutido. En el año 88 escribió, él es un superviviente del holocausto, un superviviente de Auschwitz, eh, de niño, de 10 años que escribe un artículo en Haaretz el diario israelí titulado La necesidad de olvidar y escribe que basar nuestro entendimiento de la existencia humana en la Shoah, en el holocausto es desastroso debemos aprender a olvidar sus palabras son lapidarias, cito de nuevo es necesario construir el futuro y no ocuparse día y noche del simbolismo, de las ceremonias y de la herencia del genocidio. El yugo de la memoria debe ser extirpado de nuestras vidas. Su crítica se dirige fundamentalmente al papel que ocupa el holocausto en el Estado de Israel, donde, según el cana se ha convertido en el eje central de nuestra experiencia nacional. La propia existencia de la democracia, dice el Cana, está amenazada cuando la memoria de los muertos participa, participa activamente en el proceso democrático los muertos, viene a decir, no deben tener ese papel en la vida política de los vivientes. Y esto nos remite a los griegos de la antigüedad que decían que el olvido era una virtud política, o a la transición española, donde también hay ese acuerdo tácito por dejar de lado el pasado y mirar hacia el futuro. Demasiado sajor, demasiado recuerda, socava el fundamento de las democracias, dice el Cana, y también condiciona Añado yo, necesariamente la relación con el otro, aunque es el sentido que le da eh, el cana, el otro árabe en el caso israelí-palestino. Shlomo Benami a quien es conocido en España porque fue uno de los primeros, no sé si el primero o el segundo embajador. Segundo. Segundo embajador de Israel en España, un historiador, fue ministro en Israel, en un acto de conmemoración en el año 2007 dijo lo siguiente. Y además lo dijo en el acto conmemorativo, si en el país más poderoso de Oriente Medio toda guerra o amenaza puede ser inmediatamente interpretada como una introducción al holocausto, es que nosotros mismos ayudamos a la banalización de la Shoah, a la banalización del holocausto. Pero yo creo que el problema no es tanto la banalización, que también evidentemente es un problema considerar todo un holocausto, una introducción o un inminente holocausto, sino las consecuencias políticas que tiene esta visión de la realidad. ¿Cuáles son estas consecuencias? Que los adversarios o enemigos de hoy son es esencializados como enemigos existenciales, como enemigos metafísicos. De una manera, esta idea no el amalek de las escrituras, que aparece una y otra vez encarnado en, en diferentes actores históricos, en contra del pueblo judío. Son enemigos con, lo que, con los que no es posible... Eh, acuerdo alguno es un pensamiento apolítico problemático cuando ya un, hay un estado soberano no hay acción posible sino el sometimiento o la destrucción del adversario que es percibido de esta manera y a, a mis conclusiones la propuesta del olvido que reclama el cana es realista Yo, como sociólogo, me ocupo de temas de identidad colectiva y, bueno, todos los que nos dedicamos, cualquier sociólogo va a decir que la identidad individual y colectiva está inevitablemente condicionada por el pasado. Los humanos habitamos un pasado al que somos, de alguna manera, arrojados desde nuestro nacimiento y la tragedia está registrada en ese ADN colectivo que es una configuración de relatos, de tradición, de lenguaje, de cultura, mitos. Es decir, que el olvido no es una opción. Ahora, ¿cómo salir de, estas, de este problema, de las paradojas de la memoria, a las que, Anseli, a las que señalan los, los autores citados? Posiblemente sea un término medio, disminuir el papel del holocausto en la identidad judía, buscar un punto medio entre el rechazo completo y la adopción absoluta, de esa memoria por los problemas mencionados que afectan la realidad judía con su entorno tanto en la diáspora como en Israel. Hay que recordar, pero la pregunta hoy como ayer sigue siendo ¿cómo recordamos? En otras palabras, hay que reconocer la importancia de la memoria pero también su poder disruptivo, su poder anulador, su poder inhibidor. Podemos decir en ese sentido que esas llamadas a recordar, el deber de memoria, también son llamadas a la contención de la memoria. Y quisiera terminar con el ejemplo, un ejemplo que uso mucho en mis clases, que es un ejercicio titulado sobre los aspectos humanistas del holocausto de textos judíos y árabes. No es, no es un ejercicio que he creado yo, sino que lo he adoptado eh, y es un, es un planteamiento del del Centro de Educación Humanista del Kibbutz Lohameya Getaot, que es un kibbutz que tiene un museo del holocausto en Israel. Lohameya Getaot es el kibbutz de los luchadores del gueto. ¿Cómo? Combatientes. Combatientes, gracias por la corrección, combatientes del, del gueto. Y en este ejercicio se plantea, por un lado, un texto eh, de un escritor judío y luego un texto árabe. El primer par, el primer, la primera parte suelo utilizar un texto de Grossman, o de Amosos, o el artículo del de Cana Y el segundo, que es el que quiero citar aquí, eh, que, que empleo es el de Hasim Saquilla que es un escritor eh, palestino-libanés, eh, eh, y, y el texto se titula también un artículo en Haretz de finales de los 90, que se titula el el demonio fue una vez un ángel. Y cito a Saguilla. Es bien conocido que los palestinos, que son las víctimas de los sionistas, muchas veces no actúan racionalmente. Cualquier víctima por su victimización tiene dificultades de actuar de acuerdo a la lógica y la razón. Víctimas tienen reacciones espontáneas e inmediatas. Los sufrimientos que pasaron afectan a su habilidad de discernir entre diferentes factores y son menos sensibles a las sutilezas, dice, dice Saguilla. Y continúa sentimientos de dolor y en ocasiones de venganza. Dominan su pensamiento y ensombrecen la capacidad de juicio. Está hablando de las víctimas palestinas del conflicto. El sentimiento de victimización no deja espacio para la empatía por el otro. Y en este caso sería la empatía por el judío israelí. Porque el sentimiento de privación y carencia domina todo. Tanto es así que no puede ser que otro también sea una víctima. Esta ideología nos ha impedido sentir empatía y comprensión, compasión y autocrítica. Esta ideología nos llevó lejos de sentir culpa o tomar responsabilidad, que son las señas primarias de humanidad y civilización. Evitamos lo más posible el percibirnos como capaces de causar injusticia a otros. Todo lo contrario, dice Saguía, nos convencimos de que somos, por definición, ángeles. Sin embargo, el actuar de este modo, al actuar de este modo olvidamos que el mismo diablo fue una vez un ángel. Concluyo. El texto de Saguilla nos invita a una reflexión cruzada en torno al papel de la memoria del sufrimiento y particularmente a pensar sobre sus efectos en las relaciones intergrupales, especialmente cuando son de conflicto, como es el caso entre Israel, entre israelíes y palestinos. Y a mí me sugiere este texto que el deber de memoria y, obviamente, no en el plano personal solo en el colectivo, en el político, en el cívico. El deber, el deber de memoria implica invocar un nunca más que da paso o que da un paso atrás en nuestra identificación con las víctimas e implica hacer un esfuerzo por ver la potencialidad en cada uno de nosotros de convertirnos también en perpetradores. Concluyo aquí. Y muchas gracias. Siguiendo el buen ejemplo de mis compañeros de mesa, tengo que empezar por agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria muchísimas cosas, pero en esta oportunidad el hecho de albergar un curso sobre Israel, por un lado, y haber organizado este acto de recuerdo eh, del holocausto, que me parecen dos hechos muy importantes. Yo voy a seguir la ley Thompson, que no la voy a explicar, pero la van a entender solos, eh, y voy a decir la hipótesis de lo que yo, o sea, lo que yo pretendo decir aquí, probar, ante nada y luego voy a tratar de probarlo y llegar a algún tipo de conclusión. Mi hipótesis es que todos los intentos institucionales de recordar u olvidar al holocausto, están destinados al fracaso. Y yo creo que la prueba, yo he venido aquí básicamente a enseñar Israel en base a este último libro, la historia mínima de Israel, han sido las políticas sobre holocausto del Estado de Israel mismo. Hay una gran discusión en Israel sobre qué hizo y qué no hizo Israel con respecto al holocausto después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hemos tenido, digo yo, la gran fortuna de escuchar un testimonio individual en el cual salen muchos puntos sobre lo que Israel, antes aún de ser Israel, hizo, intentó hacer con respecto al holocausto o a las consecuencias del holocausto y yo creo que... No hay eh, mejor que las fuentes primarias, o sea, el testimonio personal y los documentos es lo que realmente terminan haciendo la historia y también el recuerdo a nivel popular, de alguna u otra manera. Pero eh, hay gente, hay muchos historiadores en Israel, especialmente Zartal, que sostienen que tras la Segunda Guerra Mundial, las iniciativas de recordar el holocausto en Israel fueron de grupos y de privados y no del Estado. Y que en el fondo, el gran despertar del tema del holocausto se dio en tres etapas. La primera fue el establecimiento de Yad Vashem a principios de los años 50. Yad Vashem es el instituto de rememoración del holocausto en Jerusalén, que es también eh, una serie de monumentos y documentos sobre el holocausto, incluyendo una lista personal detallada de las víctimas del holocausto, eh, y un instituto de investigación sobre el holocausto, quizás el más importante de Israel, que en su época dirigió David Bankir, que tú, Roda, mencionaste antes, gran amigo y que ya no está con nosotros hace bastantes años. Eh, esto es a principios de los años 50 y es interesantísimo seguir la discusión de, de qué manera enfrentar este problema, o sea, cómo rememorar algo que no estaba contemplado en las categorías civilizacionales humanas. Y lo interesante que encontraba yo desde el punto de vista estético es que uno de los proyectos era construir en Jerusalén, en un país muy pequeño, una chimenea tan alta… Que emitiese humo durante todo el tiempo y que fuera visible en días de buena visibilidad desde gran parte del país, para que nadie pudiera olvidar nunca diariamente lo que había sucedido en el holocausto, por uno u otro motivo esto no se realizó, pero diría yo que el, el memorial Yad Vashem con este complejo de investigación y recuerdo es un hito fundamental porque es un instrumento en manos de Israel, del Estado de Israel, de socialización del holocausto. ¿En qué sentido? No hay israelí que no pase a través de Yad Vashem, no existe. O sea, los niños en los colegios van a visitar el Yad Vashem en las escuelas en Humanidades, durante el servicio militar más adelante y es el centro de la conmemoración o del recuerdo del holocausto. Famosísimo el incidente con el presidente Saadat, cuando viene en el intento de ver si es posible una paz entre Israel y Egipto y se crea un problema en torno a su visita a Yad Vashem la cual él no era proclive a hacer en aquel momento, porque él en la Segunda Guerra Mundial, como nacionalista egipcio, había sido pro-nazi y había sido encarcelado en Egipto por sus actividades anti-británicas en aquel momento. O sea, esto no es un tema neutral o algo definido que porque está Yad Vashem hemos resuelto el problema. Es sí una política, una manera de socializar y de que, el, de que el holocausto sea una parte de la vida de todo israelí, más allá de lo que dice Yuda el Elkaná y de lo que dice eh, David Grossman, o lo que escribió Yehuda Elkaná y lo que te ha dicho eh, David Grossman. Eh, el segundo, lo mencionaste tú, es el, eh, la, la ley que establece la conmemoración del holocausto, el 27 de Nisan, alrededor del, de esta figura del el nadir del pueblo judío en el holocausto y el cenit en su continuación con el renacimiento de un estado judío soberano, el estado de Israel, con muy pocos días de diferencia. Eh, se hace todo esto, que tiene una carga emocional discutida, dura, pero muy fuerte porque aquellos que han estado en Israel ese día no pueden dejar de conocer que suena la sirena antiaérea, de las alarmas antiaéreas de Israel y el país se para durante dos minutos y cuando yo digo se para, quiere decir se para, o sea se para el tráfico en las autopistas y la gente desciende de los autos, no aterrizan ni despegan aviones, para los trenes, para todo. Se para y durante dos minutos de silencio se recuerda el holocausto. Tenemos poblaciones que no quieren pararse. Y no solamente dentro de la población árabe de Israel, también muchos judíos ultraortodoxos por el primer punto de tu exposición. Porque el sionismo para ellos o la existencia del Estado de Israel no es el remedio a los pecados que condujeron al holocausto. Nada, sí, para decirlo muy brevemente. Eh, y luego el tercer momento, también muy discutido, y, y le, les urjo que lean sobre este tema, porque es un tema fascinante, es la captura y el juicio de Eichmann en Jerusalén y especialmente la discusión que se genera alrededor de la participación de Hannah Arendt como corresponsal del New Yorker en Jerusalén durante el juicio y el libro resultante de sus artículos, que es la banalidad del mal. Y la discusión, yo, yo no puedo explicarles el peso que tuvo esa discusión a nivel intelectual dentro de Israel porque fue tremendo, o sea, al punto que se produjo un quiebre entre personas que habían seguido una trayectoria más o menos paralela como Gershom Shalom, Gershom Sholem, el gran profesor de Kabbalah de la Universidad Hebrea, Hannah Arendt o otro Shlomo Avineri, O sea, todo el mundo se vio envuelto en aquella discusión y no, no voy a entrar en esto tampoco, pero recuerden la acusación de Hannah Arendt contra el gobierno de Israel y contra el sionismo. Hannah Arendt, ex-sionista, en los años 20, viene y dice que no se puede educar a un pueblo a través de un juicio. Y yo lo dejo aquí. Pero yo creo que estos tres momentos son centrales y fundamentales en el desarrollo en Israel hasta el día de hoy. Y aquí quiero tocar otro punto. Dentro de esta discusión dentro de Israel, hay un aspecto muy interesante, y es quién analíticamente preveía la venida de del fascismo, del nazismo y de la Shoah. Y aquí surge la figura de Vladimir Jabotinsky, usado, creo yo, eh, inclusive mal usado, por el nacionalismo israelí, por el partido hoy gobernante, si quieren, ustedes, o Jerut Gerut en su época, eh, Beitar antes de Gerut y hoy día el partido Likud, como la persona que profetizó el holocausto en su gira por las comunidades europeas, él muere en 1940, no llega a ver, llega a ver solo el principio, el comienzo de la guerra y sabe lo que sucede en Polonia y muere en 1940 en Estados Unidos. Sostienen estos círculos que Vladimir Jabotinsky vio venir el holocausto y en términos sionistas, les decía a los públicos judíos de Europa, abandonen Europa y váyanse a Israel porque viene algo eh, terrible. Y una lectura, creo yo, un poquito más profunda, tanto de los discursos de Vladimir Jabotinsky como de la parafernalia política e ideológica posterior, creo yo que lleva muy rápidamente a la conclusión que no, que Jabotinsky no... Eh, profetizó y no preveyó el holocausto. Jabodinsky vio otra cosa como sincero sionista nacionalista. Él vio en su experiencia personal la sucesión de pogroms a fin del siglo XIX de 1881 diría yo hasta 1905 donde habitaba la mayoría de los judíos que era en la zona de demarcación eh, occidental del imperio ruso que tenían que era, abarcaba Polonia también la zona donde eh, tu familia, ambas, la de tu madre y la de tu padre, eh, venían en Polonia, y él vio otro hecho que frente a la magnitud del holocausto queda sumergido y que es eh, durante la guerra eh, de, entre comillas, liberación nacional ucraniana en 1919, Grandes grupos de cosacos, cosacos nacionalistas, ucranianos, liderados por los atmans, por los líderes cosacos, masacraron decenas de miles de judíos en Europa Oriental, en lo que luego va, es la República Polaca, en el marco de una guerra que termina luego con la guerra entre Polonia y Rusia, en 1920, el milagro del vístula y todos los, estos hechos conocidos, creo yo. Y yo creo que él se basaba en eso, explicando a la Herzl, pero con un tono más nacionalista, que básicamente no había futuro en, en este valle de lágrimas de Europa Oriental que había vivido ya tanto antisemitismo para las comunidades judías que estaban allá y que la única redención posible era el establecimiento de un Estado Nacional Judío donde, de acuerdo a su teoría, los judíos erigirían el muro de hierro, ¿verdad? Kira Barzel, esa es la expresión, así lo escribió Jabotinsky, que serían sus fuerzas de defensa y se defenderían frente a cualquier amenaza. Y esto eh, me lleva a, a otro punto, y voy a tratar de terminar ya, <coughs> y es el punto de la particularidad, universalidad y excepcionalidad del holocausto. Si ustedes se recuerdan, Alejandro yo estoy seguro que tú te recuerdas porque estoy seguro que fue parte de tus estudios doctorales, en 1988 se produjo en Alemania una discusión entre historiadores alemanes revisionistas y antirevisionistas, y uno de los principales participantes fue Saul Friedländer, pero también Yehuda Bauer y muchos otros, que se enfrentaron con el gran historiador del fascismo y nacionalsocialismo alemán, Ernst Nolte, que nosotros antes habíamos recibido en Jerusalén y habíamos eh, discutido mucho con él este tipo de problemas, ya que la tesis de Nolte para exonerar a Alemania en general de la culpa del holocausto era simple y decía, todo esto sucedió en el marco de lo que se llama la guerra civil europea, que es la guerra entre las fuerzas de derecha y o conservadoras, si quieren, y el comunismo o la amenaza de la revolución comunista que se iba a extender a Europa Occidental también, e, y en una guerra de este tipo, con el tipo de emocionalidades y movimientos de tropas y poblaciones, transformándose la guerra en algo total, era inevitable que hubiesen genocidios. Luego nos decía Nolte, pero fíjense, esto no es una particularidad europea. Miren África, tras la independencia, miren Camboya es el genocidio camboyano y nos muestra una cantidad de genocidios para decirnos en el fondo, el siglo XX por su masividad y su totaliza totalización, bah, ni sé cómo se dice, es un siglo de genocidios, o sea, la guerra, la tecnología moderna ha llevado a esto donde enfrentamientos ideológicos totales y extremos terminan produciendo genocidios. La respuesta, yo tengo un 0.00001% seguramente de crédito por la respuesta, es muy simple. Y es que el holocausto es un fenómeno que tiene que ver con los genocidios, pero va mucho más allá de los genocidios. ¿Por qué? Porque el holocausto presenta una terrible combinación entre teorías raciales que establecen criterios de pertenencia absolutos. Porque si tú perteneces a la raza incorrecta, sea judío, sea gitano, o sea la que se designe eslavo, estás condenado a muerte. Y la comparación de la guerra civil y de que los soviéticos eran peores es irreal, porque el kulak, el enemigo soviético, que abandonaba sus intereses de clases y se afiliaba al Partido Comunista, podía llegar a ser secretario general y líder de la Unión Soviética. O sea, había un, una posibilidad de cambio de categoría en el eh, fascismo y nazismo, no había posibilidad de cambio de categoría. Y el segundo tema, que es más importante aún, es que el holocausto representa la aplicación de la, de la modernización con valores contrapuestos a los de la modernidad. O sea, si la modernidad intenta ser humanista y es capaz de generar el progreso tecnológico, o sea, el hombre con su inteligencia, y todos lo conocen, puede llegar a resolver la mayoría de sus problemas, aquí tenemos una propuesta demoníaca en la cual, en vez de resolver los problemas usando la sabiduría humana, se usa no para crear otro problema, sino para eliminar categorías humanas completas, la misma tecnología. Y tengan en cuenta que no es la alta tecnología nazi, sino es la alta tecnología de organización de un proceso que tiene un costo material muy alto y que influye para mal en el esfuerzo de guerra alemán pero como la ideología lo envía en esa dirección, se realiza, un minuto, bueno, un minuto, tengo otras cinco páginas, lo haremos rápido, será un eh, minuto muy rápido. Entonces digo yo que lo peor que sucede con el holocausto es que cuando cae eh, en manos de gente que dice ser muy sabia, pero no es tan sabia como, como pretende serlo, muchos de ellos son políticos también, que manipulean en tal o cual dirección el holocausto y que en el fondo siempre habrá entre los seres humanos aquellos eh, moralmente honestos, diría yo, y a los cuales la verdad sí les importa a ultranza, que van a tratar de de decir las cosas tal como son y tal como fueron. Noah Klieger, un periodista israelí sobreviviente de la Shoah que acaba de fallecer hace pocos meses en Israel, sionista, una persona que pasó la guerra en Europa, pasó los campos de concentración, vino a Israel, luchó en las guerras de Israel, en 1991 escribe en Idiota Hronot, a propósito del sionismo y a propósito de Israel y el muro de hierro de Jabotinsky, el ejército del poderío, dice, yo vine a Israel para morir en un ataque de misiles químicos iraquíes. No es esta historia de los gases que matan judíos una que habríamos superado a través del Estado-nación defendido u otras cosas. Por ende, vuelvo a la ley de Thompson y a la tesis, lo que demuestra Noah Klieger es que todos los intentos institucionales de recordar o olvidar el holocausto están destinados a fracasar. Muchas gracias. Pues para concluir la mesa doy la palabra a Roda, que precisamente no es el testimonio institucional, sino no, personal. La, persona, la fuente, <risa> no, la primera la fuente. fuente. Y, y tampoco soy historiadora. <risa> Eh, eh, veo que tanto Alex eh, como Mario hablaron de, de los problemas en Israel, de recordar eh, cómo recordar el holocausto. Y yo como llevo muchos años viviendo en Europa, aquí no se trata de recordar, sino de conocer qué ha pasado. Sobre todo aquí en España, la ignorancia es total. Así que deben saberlo, por lo menos saberlo, primero. Y segundo, que tocaré un tema muy delicado. Yo, yo trabajé de intérprete en la conferencia de paz en el año 91 aquí en Madrid, pero no, no en, en el Palacio Real de las delegaciones, sino en las conferencias de prensa en la efema de la Casa de Campo, y ahí había casi mil periodistas. Y yo lo que recuerdo, yo traducía y traducía al hebreo. Lo que recuerdo es el representante de Siria que dijo, lo primero que dijo, nosotros no, no cometimos el holocausto, fuisteis vosotros, los europeos, que cometisteis el holocausto. Y por eso nos debéis, nos debéis eh, eh, cuidar a nosotros, porque éramos las víctimas. Eh, admito que se me trabó la lengua en ese momento. Y, y, y además eh, se, creo que se estremeció el público de, de, de esta acusación tan directa. Y yo pensé sobre el tema. ¿Qué es lo que hicieron los europeos a los judíos? ...que les hiciera daño, tanto daño a los palestinos. Asesinar a seis millones, eso no les dolió. Todo lo contrario, ellos participaron. El mufti de Jerusalén mandó, hasta mandó una brigada musulmana para ayud ayudar a Hitler... ...y pasó a la guerra con Hitler. Eso no, no fue. Lo que les dolió, fuimos nosotros en los campos, fue que Europa dejó vivir... Dejó vivir a algunos que, que no dejó que la solución final fuera final. Y, y por lo tanto luchamos, si luchamos por un estado, por un estado, que también lucharon desde dentro, desde Israel, que estaba clarísimo que, que un pueblo que ha sufrido tanto tenía que tener un estado. Y entonces no había un estado palestino. Eh, eran 400 años de los turcos y 30 años de, de, de, de los británicos. Eso es un hecho. Y además, el 80% de Palestina, que, que decidió, decidieron en la Liga de las Naciones, el 80% de los palestinos eh, los británicos, se los dieron a, a un eh, rey, un reyazuelo. Eh, eh, eh, eh, de eh, eh, Saudi Arabia porque les ayudó a luchar contra los turcos y, y, les, eh, y lo llamó Transjordania que es Jordania que la población es palestina y, y eh, entonces no digo que este sea palestina pero la ONU les eh, votó un, una mitad de lo que quedaba, del 20% para, para los árabes y, y, y, y o, otro 20% para los judíos. Ahora, eh, Europa, Europa, para no mirar lo que hicieron, adoptaron a los palestinos, de las, son las víctimas. O sea, los palestinos son las víctimas y eso sí que es verdad. Ahora, todas las víctimas no, no, no cometen eh, eh, atentados, como dicen nosotros, ninguno cometió atentado. Pero no son las víctimas de, de, los, de los judíos que sobrevivieron, son las víctimas de sus propios líderes. Y ahora cada vez más claro que son víctimas de sus propios líderes y, y que, que, que quieren, porque tienen detrás de ellos a... a a Europa. Y cada vez que Israel se defiende, Europa ataca a Israel y no a, a, a Palestina. Si Europa dejara este tema para, entre los dos, las dos partes, se arreglaría, se arreglaría. Porque eh, eh, tiene solución. Pero no, eh, eh, Europa, para justificar o para olvidar de lo que ha hecho a los judíos, prefiere... Pensar que los judíos son iguales, eran de, son capaces de hacer ahora lo que ellos hicieron entonces y somos todos iguales, todos capaces de hacer una barbaridad como esta. Y, y bueno, ojalá se probara, ojalá se probara que Europa ahora con, con tanto culpar a los israelíes y decir que son que son los malos de la película lavaron lavaron el cerebro a, a, al palestino que citaste está lavado el cerebro que, dice, que es víctima pero no sabe de quién no sabe de quién y siguen y siguen victimizándolos. y siguen pa, eh, y además hasta desde niños entonces eh, si lo probara alguna vez Europa a, a apartarse y, en, en, eh, y quedarse ahí con su antisemitismo que ha descubierto ahora y que lo ha hecho ya legítimo a lo mejor se arreglaría entre dos partes se arreglaría el tema porque ambos ahora ambos somos víctimas en una guerra que, eh, eh, que imposible tal como está imposible de arreglar con la intervención eso es lo que pienso siento. Sí, sí. Lo, lo, lo, lo, que, lo que viene a decir eh, Saquilla es que tanto judíos como palestinos son víctimas en este conflicto y hace una llamada a asumir responsabilidad a los palestinos. Es un mensaje a los palestinos. Es decir, eh, pero yo creo que ese mensaje que dice que no podemos continuar viéndonos como víctimas es un mensaje que podemos escuchar también nosotros. Es decir, eh, por eso digo que es como una mirada cruzada que es útil, ¿no? el, desde el punto de vista de, un, de, una, de una memoria cívica. Yo pienso también que... que, que eh, sí, es, es cierto, nunca hubo un Estado palestino, eso fue parte del Imperio Otomano, y después fue mandato británico, pero, por otro lado, es decir, la, eso no hace menos legítima la aspiración de los palestinos a un Estado. La realidad es esa, la realidad actual. Y creo por nuestra parte, yo también hablo como judío y como sionista, y que conozco Israel y viajo mucho allí, pero pienso, es decir, por eso me gusta el mensaje de esa guía, igual que pienso también que esa mirada hacia adentro de no, tan, no vernos tanto como víctimas y asumir responsabilidad eh, es un primer paso al ¿no? entendimiento. Pues si, si os parece nos quedamos con, con ese mensaje que yo creo que es eh, muy apropiado, ¿no? el que todos podamos eh, pensar y reflexionar acerca de la responsabilidad. ...que tenemos a nivel individual y a nivel colectivo... ...de pensar acerca de nuestra propia memoria... ...y no solo de nuestra propia memoria... ...sino también de la memoria de otros... ...que pasaron por, por cosas horribles... De, ...de este capítulo negro de, de la historia de Europa... ...y que se ha repetido además por desgracia... ...en otros continentes, en otras latitudes... ...y de, partiendo desde esa responsabilidad... ...nuestro compromiso también con que hagamos lo posible porque hechos semejantes no vuelvan a suceder. Tenemos que dejarlo a